Lo primero de todo es que os voy a mostrar lo que llevo en la mochila Algo de abrigo, llevo linternas, linterna infrarroja, linternas en modo stick, el micrófono, la cámara El saco de dormir porque por la noche hace mucho frío y por ahí tenemos el trípode Por otro lado, en la riñonera, pues tengo aquí lo que es la funda de la cámara con la que estoy grabando Tengo aquí otra cámara que es infrarroja y el kit de supervivencia con una manta de emergencia no llevo nada más. Así que vamos para allá. Bien, a mi espalda dejo el coche y con esto comienza la aventura y os voy a explicar un poco de qué trata todo esto. Justamente hace un año tuve la idea de comprarme un kit de supervivencia por internet y venirme a la montaña eh, en un sitio eh, que no hubiera nadie, intentar sobrevivir, o sea, lo que es pasar la noche usando solo el kit de supervivencia. Esto quiere decir no traer comida, no traer agua, eh, no traer ningún tipo de herramienta, simplemente lo que es la mochila con el equipo de grabación, todo lo que es la cámara, sonido, iluminación para que pueda grabar lógicamente y algo de abrigo porque aunque ahora más o menos el tiempo está bien, por la noche caen las temperaturas mucho mucho mucho y refresca bastante y tampoco quiero morir aquí en la montaña. Este vídeo justamente lo intenté grabar hace un año y es que no lo completé del todo porque el reto era venir solo, totalmente solo y pasar la noche solo y es que justamente cuando iba a dormir me encontré con, justamente con dos personas y bueno me lo pasé bastante bien pero yo creo que el reto personal que era mío eh, no estaba cumplido y tenía como una astillita ahí clavada que era la de completar este vídeo y después de un año me he decidido volverlo a grabar móvil apagado y podemos decir que comienza el reto. Bien, pues este es el, el kit de supervivencia. Voy a intentar conservar todo, porque yo creo que todo puede ser útil. Incluso esta goma que hay aquí. Lo primero que tenemos es como hilo de pescar, una cuerda, pequeña segueta, una brújula, como unas tiritas, sal, azúcar, esto es alcohol desinfectante. Un condón. <risa> Nunca se sabe. Tenemos aquí como un pequeño hilo de cobre. Una especie de tampón de algodón. Un lápiz. Cubitos de estos de condimentos. Unas luces químicas. Pastillas. Potabilizadoras. Un poco de cinta aislante. Esto. Bueno, es que ahora no me acuerdo el nombre. Esto que es un silbato. Y para hacer fuego, eh, dos gomas, eh, hilos para, para coser, como una luz roja, pequeño filtro. Esto si mal no recuerdo eh, que lo vi en, en la caja. Eh, ¿Cómo se llama? Un líquido inflamable para hacer fuego más rápidamente. Y bueno, tenemos imperdibles, imperdibles, eh, una hoja impermeable, o sea, se puede mojar, no pasa nada, papel albal y la caja. También puede ser útil. Tengo que ir plantándome el encontrar algo de refugio porque ya empieza a hacer fresco, la noche se echa encima y si no me da que lo voy a pasar bastante bastante mal. En serio, esto parece de una película de terror. Estoy completamente en la nada, no hay nadie como para que me aparezca aquí ahora un psicópata asesino. Uf. Fijaros el tamaño de este champiñón. Uf, joder, es que seguro que el hijo es venenoso. Pues que tengo un hambre que apetece comérmelo. Esto se me está haciendo interminable. Llevo como una hora, yo creo que más de una hora andando. Y no encuentro absolutamente nada. Y me está entrando ya un montón de hambre. Pero hambre, hambre. Y, y no creo que haya aquí un que va para comer algo. Joder. En serio, cuando digo que esto se complica mucho, es que se complica mucho. Literalmente estoy caminando por un sitio y es que no hay ni camino ni nada. Estoy como súper perdido. Y aquí andando entre los arbustos, joder, yo creo que estoy tardando como 10 veces más, porque es que no hay ni un puto camino. Uf, ahí me estoy hundiendo, me estoy... Me... uff. Bien, yo creo que ya ha pasado la parte más difícil, que era la de bajar la montaña por literalmente la nada, porque no había ningún camino... Me he de mierda, me he puesto perdido, me he resbalado, me he clavado mil cosas, los bichos, ha sido terrible, terrible, y sobre todo iba lentísimo, o sea, no avanzaba nada, era todo el rato apoyándome para no caerme, y bueno, estoy ahora mismo en un camino de tierra, que eso es buena señal, significa que por aquí pasa gente, y voy a ir más rápido, pero el hambre acecha cada vez más, y joder, mmm, lo estoy pasando muy muy mal, en serio, no sabéis el hambre que tengo, es que me comería hasta un árbol. Bien, creo que he encontrado un sitio para dormir, creo que no estaréis viendo absolutamente nada, pero voy a alumbrar un rato. Estoy en el mítico hospital de tuberculosos abandonado y creo que va a ser mi sitio para pasar la noche. De joder, parece que no voy a estar solo. Pues pensaba que había un grupo, pero al final hay dos, por ahí hay unos... Y por ahí hay otros, así que parece ser que va a haber una noche bastante movidita. 5, 6, 6 personas en ese lado. Y por ahí todavía está el otro grupo que no sé cuántos serán. El grupo se levantó. No, no, no, vengo yo solo. ¿Puedo la Sí. ahora se ha dormido, vamos, ¿no? ¿Qué va? ¿Y cómo va a la noche? Pues sentado, me voy a subir ahí. ¿Tienes una manda aunque sea? ¿Qué va, sí, o sea, en cuanto a frío no tengo, pero... Bueno, pues al final creo que no dormiré solo, porque me encuentro a dos chicos que son bastante majos, un poco random todo, pero bueno, eh, aquí es donde he estado algunas veces también para dormir, y creo que es el sitio más idóneo porque no es fácil subir, no hay ningún acceso, tienes que trepar, está bastante cubierto, por lo que el aire no, no penetra, y bueno, pues este es el campamento base. Supongo que por lo menos estaré un poco más acompañado, lo cual se agradece. Y nada, voy a ver si por aquí puedo hacer alguna hoguerilla. Vale. and okay. Esto sí, que no me lo, esto sí que no me lo esperaba, pero para nada, ¿eh? No me lo esperaba para nada. Yo creo que he tenido la mayor suerte del mundo, o sea, esto, esto solo ocurre una vez en la vida, y es que me he encontrado casi como un camping ya hecho, así con, con tronquitos, y yo creo que eso va a ser mi refugio para, para dormir. Todavía no he terminado de hacer lo que es la cabaña, ya está anocheciendo, por lo que voy a ir sacando las luces, que en estos casos lo mejor es luz roja para intentar ser lo más invisibles posibles y atraer lo menos posible también a los bichos. Pero bueno, aún me queda yo creo que un poco para terminarla. Así que aquí es donde voy a dormir. Ahí está mi cabañita. Súper improvisada. Pero bueno, menos mal que por lo menos me he encontrado esta estructura que me va a ayudar bastante a dormir. Y nada, voy a sacar ahora el saco que lo tengo ahí. Y a dormir. ¿Me explicas por qué en mi mochila han entrado un grillo y una araña y que dan mucho asco? ¡Por aquí, coño! Uy. Ahí hay otro. Sal. No, por ahí no. Sal. Mm. Joderme. Por favor, pues haz el por favor de salir. Bueno, como veis, estas son las vistas que tengo. Estoy usando la cámara. De visión nocturna la verdad que no, no es un sitio muy cómodo pero bueno es lo que hay por lo menos frío ahora mismo no tengo sí que sí que tengo hambre porque no he podido comer nada no sé si mañana cuando me levante mmm, podré buscar algo de comida no lo sé pero bueno menos mmm, mal que por lo menos comí bastante bien antes de venir aquí eh, yo no ser. Sé. que la verdad es que es un poco estar aquí solo, cuando te quedas completamente en silencio empiezas a escuchar como los sonidos de la naturaleza, todos los animales, los insectos que hay, te sientes tan pequeño, sobre todo también ves las estrellas y dices joder qué grande es todo, nos vemos mañana, <ríe> si consigo dormir todo bien, <ríe> hasta luego. No sé qué hora será. Pero será más o menos la, la mitad de la noche se me está haciendo esto más duro de lo que parecía Pero pues, esto es incomodísimo, hostia o sea, Al principio más o menos se podía llevar bien Pero joder Después de tantas horas Uf, Cuesta, eh Voy a ver si consigo seguir durmiendo Ya me levanto con la luz de, del día Buenos días, Uf, ha sido durísimo do dormir aquí o sea uno de los sitios más complicados sobre todo por el frío porque es que no sabéis en la montaña cómo bajan las temperaturas por la noche voy a coger el agua que tenéis lo voy a mezclar un poco con el azúcar eh, para tener así algo de hidratos de carbono y la pastilla esa que era como una, una pastilla así de, de sabor como, será como una sopa, pero una sopa un poco fría más o menos cerca del coche eh, esta vez no me ha alejado mucho porque la primera vez fue una locura o sea, desde arriba de la montaña hasta abajo y bueno ha sido una experiencia bastante positiva para mí eh, ahora tengo unas ganas tremendas de primero llegar al coche para sentarme en algo blandito luego para llegar a casa darme una ducha bien caliente y tercero para comer algo porque he pasado hambre pero me ha gustado, me ha gustado y espero que os haya gustado así que si queréis algo más dejadlo por comentarios y nos vemos en el próximo vídeo